Hola, muy buenas chicos. En este mini vídeo vamos a comenzar el estudio del sistema cardiovascular, ¿vale? Y concretamente estudiaremos el corazón. El corazón, ya sabéis, que es la bomba del sistema circulatorio. Vamos a comenzar realizando un dibujo enorme del sistema cardiovascular, pero vamos a empezar, eh, bueno, señalando pocos detalles para ir luego después, poco a poco, en los siguientes vídeos profundizando, ¿de acuerdo? Bien, entonces comenzamos dibujando aquí un corazón, ¿vale? A ver si me sale bien. Yo creo que de momento vamos... Bien, perfecto. Esto sí que se parece a un corazón, ¿vale? Bien. A esto también os suena. Tenemos un corazón izquierdo, un corazón derecho. Y el corazón también nos vamos a encontrar. Fijaros aquí. está Perfecto. Bueno, pues esto sería un dibujo de un corazón tipo, ¿de acuerdo? En este corazón tipo nosotros vamos a poder encontrar, o oh, vamos, cuatro cavidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es la aurícula eh, derecha, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar con lo que es el ventrículo derecho, esta cavidad. ¿vale? Esta cavidad de aquí, por tanto, será la aurícula izquierda y esta que veis aquí será el ventrículo izquierdo, ¿Vale? Estas cavidades no están aisladas, ¿de acuerdo? Sino que están comunicadas unas con otras. Bueno, pues comunicadas a través de qué, bueno, pues a través de unas válvulas. Vamos a poner aquí, ¿vale? Se comunican a través de unas válvulas. Borro aquí un poco y en color verde vamos a dibujar aquí, ¿vale? Esto representa las válvulas que se que llaman válvulas atrioventriculares. Bien. También, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, pues nos falta, eh, pues, dibujar los grandes vasos, ¿de acuerdo? Porque el corazón, eh, como hemos dicho, va a bombear la sangre, entonces, ¿cómo va a llegar la sangre, cómo llega la sangre al corazón? Bueno, pues llega a través de grandes vasos, unos grandes vasos que dibujo aquí. ¿Vale? Y estos grandes vasos van a desembocar donde Pues desembocan en la aurícula derecha, como veis. Lo dejo aquí anotado. Perfecto. Por tanto, la sangre llegará a través de estos grandes vasos ¿vale? y llegará a la aurícula derecha. De la aurícula derecha atravesará las, las, las válvulas atrioventriculares pasará al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho y del ventrículo derecho, bueno, pues saldrá por otro gran vaso que tenemos aquí, que estoy dibujando, y que va a tener forma de T. ¿Vale? Este gran vaso lo que hace es llevar la sangre a los pulmones, ¿de acuerdo? entonces, bueno, pues irá bien al pulmón izquierdo y la otra rama irá al pulmón derecho. Una vez que está en el pulmón, ¿vale? La sangre, que todo lo que... Es ha llegado a la parte derecha del corazón, eh, es sangre desoxigenada o sangre venosa, ¿vale? La sangre pues se va a oxigenar y regresará al corazón. ¿Por dónde va a llegar al corazón? Bueno, pues va a llegar también a través de una serie de grandes vasos que estoy dibujando aquí, ¿vale? Fijaros, y bueno, pues unos están representando lo que son grandes vasos que vienen del pulmón derecho, otros del pulmón izquierdo, y llegarán al, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda ¿vale? atraviesan las válvulas atrioventriculares derechas, perdón, izquierdas, y pasarán al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, bueno, nos vamos a encontrar un gran vaso, ¿vale? que hace así un arco. Y será el encargado de distribuir la sangre, ¿vale? al resto del cuerpo. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos ahora a coger un dibujo en condiciones y vamos a ver las similitudes con lo que acabo de hacer yo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien. Bueno, pues en este dibujo tenemos, eh, por un lado, representando los grandes vasos que llevan la sangre, que traen la sangre venosa, o ¿vale?, del resto, del, del, resto del, del cuerpo y esta sangre venosa llega a lo que es la aurícula derecha De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho, bueno, pues saldrá por este gran vaso que llevará la sangre a donde Pues a los pulmones, ¿vale? Ponemos aquí pulmón. Y aquí viene el cuerpo, Esto es la sangre que viene del... Bueno, en este caso de la cabeza, y aquí del cuerpo, ¿vale? Una vez que la sangre, eh, bueno, pues ha sido oxigenada, vemos que va a regresar, como hemos dicho, al, a la aurícula izquierda, ¿vale? Entonces lo tenemos representado aquí por estos vasos que veis aquí, ¿vale? Que proceden de los pulmones y que desembocan en la aurícula izquierda. Luego esta sangre pasará al ventrículo izquierdo, ¿Vale? Y del ventrículo izquierdo saldrá ¿vale? a través la sangre a través de la aorta veis aquí este arco ¿vale? y recorrerá bueno, pues, eh, todo el organismo bien pues hasta aquí este vídeo eh, introductorio sobre el corazón de acuerdo te animo a compartir tus dudas bien en el foro o en clase hasta el siguiente vídeo chicos